Hola amigos del pescador, queremos presentarle un surtido de lo que es bogarip, pinzas y accesorios tenemos distintos modelos, boberip tipo pistola algunos modelos un poquito más cortos, incluyen funda cable extensible bogarip y funda, ideal para no perderlo, no se caigan al agua otros modelos un poquito más largos para maniobrar el pez a una mejor distancia, una distancia más segura también con funda, eh, tenemos distintas pinzas, tenemos pinzas saca en suelo ideales para desendenchar en el suelo del pez, pinzas tenemos pinzas solas, fundas, para el que necesita solo la funda, tenemos pinzas largas, en general cuando está más tragado y necesitas maniobrar a una mayor distancia, pinzas más cortas, multifunción, que te permite apretar tubito de aluminio, abrir anillas, alicates, también tenemos eh, herramientas para cortar el suelo en el caso de una emergencia es indispensable contar con esto al medio, en la lancha mucha variedad de pinzas funda y muy importante que cuenten con el extensible aquellas pinzas que no cuentan con el extensible también tenemos los extensibles puntos largos más cortos más largos algunos nos tienen unos modelos más largos para el caella y lo mismo bueno BOGAGRIP también, tenemos gran variedad, BOGAGRIP ideal para usar en una mano cuando otra súper cómodo, de fácil accionamiento de distintas marcas, este por ejemplo es la marca OMOTO, super livianos, de la marca LEXUS, con balanza así que bueno, acá tenemos un gran surtido, los esperamos Aparece nuestro teléfono en el pie de la pantalla, contáctense, hacemos envío a todo el país, se arman el combo que necesitan, lo pueden abonar en efectivo, transferencia bancaria, o en 3612 o hasta 18 cuotas sin interés. Nos esperamos.